Gracias, Presidente. Señora Ministra, España, exactamente igual que hizo Francia, podía haber ratificado el convenio hace casi seis años. No deja de ser palpable de nuevo la dejadez que el Gobierno tiene con un sector que aglutina más de 40.000 puestos directos y 100.000 puestos indirectos en el conjunto del Estado español. Estamos hablando de abandono de trabajadores y trabajadoras que en el trabajo de la pesca en este Estado el 76% de ellos y ellos ellas suben accidente laboral, con baja laboral a lo largo de toda su carrera. Hablamos de un sector en el que aumento en la incidencia de accidentes de trabajo ha estado en continua ascendencia desde el año 2006, sin que hiciéramos absolutamente nada, llegando en 2014 ya en su Gobierno a 7.096 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Hablamos, señora ministra, de un sector por el que ustedes podían haber hecho algo en el que la mortalidad por cada 100.000 trabajadores ha pasado del 40,2% en 2006 al 91,4% en 2016. ¿Podían ustedes haber aplicado, dicen las medidas que mejoran las condiciones sanitarias? y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y la prevención de accidentes, incorporando ya a la legislación española los preceptos recogidos en el artículo 32 del convenio. Podían haber exigido ya a los propietarios de los buques pesqueros establecer procedimientos de trabajo segundo a bordo. Podían haber hecho ya, al fin y al cabo, la mejora, la ayuda en la mejora de la imagen que el sector pesquero tiene en el conjunto de la sociedad. La opinión pública tiene una preocupación creciente en lo referente a la responsabilidad de las empresas respecto a las consecuencias sociales y medioambientales para el sector pesquero. Por lo tanto, señora ministra, su Gobierno podía haber ya atendido a las investigaciones en las que han participado que han encontrado que a menudo tanto en buques de sociedades mixtas de capital español como sociedades españolas puras están sujetas a niveles significativamente más bajos de seguimiento y control, lo que aumenta la posibilidad de su participación en la pesca ilegal, no declarada y reglamentada. A ustedes les consta que en África Occidental y el sudeste asiático se ha demostrado que las violaciones de este tipo de pesca y las violaciones las violaciones del trabajo en barcos de flota española existen. Pónganse de lado de los trabajadores, defiendan a los trabajadores y trabajadoras de su país y no se excusen en plazos que si hubiesen querido para defenderlas podían haber cumplido. Si quieren encontrarnos en la lucha y en la defensa de la clase obrera de este país, nos encontrarán. Déjense de excusas.